Estamos bien y para defender el voto del pueblo este próximo 3 de febrero. Porque somos más de 60.000, vamos con Hugo y Karina por un país mejor. Hugo, presidente. Vota FMLN.